y quien se encarga, junto conmigo, de realizar los guiones, editar, del SEO y todo para que cada semana tengamos nuevos videos. Dali realiza streams casi todos los días a las 7 pm hora México en Twitch, y me encantaría si pudieran ir a seguirlo y pasarse por sus streams donde siempre estamos, ya sea jugando, reaccionando a videos, escuchando música, comentando noticias, participando en eventos y mucho más. El link lo tienen en la descripción del video y en el primer comentario. En nuestra primera noticia tenemos que la familia Proud, Louder Prouder ha sido renovada para una segunda temporada en Disney Plus. Al parecer, al estreno de la primera temporada le fue bastante bien en la plataforma, por lo que le han dado luz verde a la producción de una nueva temporada. Además, se ha anunciado que varias estrellas invitadas aparecerán en esta temporada 2. Por los momentos no se tiene una fecha oficial de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, en medio de algunos cambios en el calendario de lanzamientos, la película de Sony Pictures Animation Spider-Man Across the Spider-Verse Parte 1 se ha cambiado al 2 de junio de 2023. La segunda entrega seguirá a Miles Morales junto a Gwen Stacy en una aventura a través del multiverso, donde conocerán una nueva lista de Spider People. Phil Lord y Chris Miller comentaron que Spider-Man Across the Spider-Verse tendrá 240 personajes, y la acción transcurrirá en 6 universos. Como comparación, la primera cinta tenía 40 personajes, por lo que se sabe, la tercera entrega llevará por nombre Spider-Man Beyond the Spider-Verse y se estrenará el 29 de marzo de 2024. Continuando con las noticias, tenemos una nueva imagen promocional de la serie de Jendit Tartakovsky, Unicorn Eternal Warrior. Por el momento se sabe que habrá un sneak peek en el festival de animación Annecy el próximo mes de junio. La descripción de la serie nos dice lo siguiente. Inspirados en mitos y tradiciones de todo el mundo, seguimos a un equipo de jóvenes héroes antiguos que se unen para proteger al mundo de una fuerza siniestra. Y hablando de primeros vistazos, también tenemos un adelanto de lo que será la tercera temporada de Love, Death and Robots una colección de cortos animados producidos por Tim Miller y David Fincher. Cada episodio presenta un enfoque diferente tanto en la narración hasta en el estilo de animación, pero siempre con un mensaje que invita a la reflexión. La tercera temporada de Love, Dead and Robots se estrenará en Netflix el 20 de mayo. Entre otras noticias, tenemos que próximamente estará a la venta en Amazon el diario de Marcy. Un libro complementario de Anfibia que saldrá el 15 de noviembre y tendrá 160 páginas. Según su descripción, es una recreación fiel del diario de Marcy que narra sus aventuras en Anfibia. El mismo se encuentra repleto de nuevas percepciones de diferentes personajes y conocimientos sobre la construcción del mundo e historias no contadas. Marcy's Journal, A Guide to Amphibia, ya está disponible para prepedido en Amazon. Además de esto, les recuerdo que ya nos acercamos al final de la serie. El episodio final se estrenará el día de hoy y llevará por nombre The Hardest Thing y tendrá una duración de 29 minutos. La verdad es que me gustaría hacer un video dedicado a toda la serie de Amphibia y su final pero me gustaría saber si te gustaría ver ese video, déjame tu opinión en los comentarios. Entre otras noticias, recientemente Netflix reveló un pequeño tráiler donde anuncia las series y películas animadas por estrenarse. Por supuesto, nada de esto cambia todo lo que hablamos en nuestro anterior video sobre Netflix. De hecho, entre los estrenos está Un Jefe en Pañales, Big Mouth y Human Resources. Sin embargo, seguramente estas próximas series a estrenarse ya estaban listas y no era factible cancelarlas. Volviendo a los estrenos, tenemos una propuesta muy interesante llamada Dead End, el parque del terror. Si llevas tiempo suscrito al canal, habrás visto que en un video de pilotos animados llegamos a hablar de esta animación original de Cartoon Hangover. Y si no lo viste, te dejo el link en las anotaciones para que puedas verlo. Ahora, sabemos que después de casi 8 años desde el estreno de su piloto, al fin esta propuesta tendrá una primera temporada. La serie sigue a Barney, Norma y un perro mágico que habla llamado Puxley mientras equilibran sus trabajos de verano en una casa embrujada en un parque temático local y a la vez tendrán que luchar contra las fuerzas sobrenaturales que habitan en ella. Por los momentos solo se sabe que se estrenará en algún punto de este año 2022. Continuando con los estrenos de Netflix, tenemos el tan esperado regreso de The Dragon Prince. Aunque aún no se establece una fecha definitiva, ya se sabe que este año 2022 veremos su cuarta temporada. La serie, a pesar de tener confirmada hasta 7 temporadas, no teníamos nuevos episodios desde 2019. Pero luego de la confirmación por parte de Netflix, podríamos esperar nuevos episodios para finales de 2022. Y hablando de estrenos, tenemos el lanzamiento de Sonic Prime, donde nuestro querido erizo azul salta una nueva aventura que lo conducirá a una carrera para salvar el universo, donde emprenderá un viaje de autodescubrimiento y redención. La serie tendrá un total de 24 episodios. Entre otras noticias, HBO Max y Cartoon Network expandieron su lista de programación animada, anunciando dos nuevos proyectos. El primero es de Cartoon Network Studios y llevará por nombre Driftwood, un evento familiar de aventuras espaciales de 90 minutos con el productor ejecutivo y creador Victor Corright. Por otro lado tenemos Invincible Fight Girl, una serie de comedia de acción de media hora del creador Justin Gordon Montgomery, a quien recordarás de DC Superhero Girls. La misma será una comedia de acción ambientada en Worst in World. Por los momentos no se tienen más adelantos, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y hablando de adelantos, les traigo las primeras imágenes oficiales de Viking School, una nueva serie de Disney que saldrá este verano. La serie es una coproducción con Cartoon Saloon, a quien recordarás de Wolf Walkers y tendrá un total de 26 episodios. La misma trata de tres personajes que tratan de graduarse de una escuela de vikingos para vivir sus aventuras. Continuando con las noticias, Katy Perry protagonizará el próximo musical animado Melodía en Miraculous cuentos de Ladybug y Cat Noir. La película, ambientada en la ciudad de Nueva York, cuenta la historia de Melody. Una joven cantante insegura que se enfrenta a una malvada reina del pop llamada Rose Stellar. Por los momentos no se tiene una fecha definitiva de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Para finalizar, como sabrán, el pasado 29 de abril tuvimos la revelación del nuevo rediseño de Angel 2 de Hasbin Hotel, quien contó con pequeños cambios pero claras mejoras, y aquí les traigo unas pequeñas referencias de cómo se ve nuestro demonio araña favorito. Por otra parte, tenemos que el pasado 3 de mayo, el Twitter oficial de Geluba Boss compartió un pequeño sneak peek de lo que será el episodio 8. También mencionan que aún se encuentran trabajando muy duro, pero que cada vez está más cerca de terminarlo. Por ahora solo nos queda esperar una fecha oficial. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.